Para mí, la escuela siempre se representó el lugar de los sueños, el lugar de una cierta utopía, el lugar donde un montón de jóvenes eh, perseguían ideales, un lugar donde sufrimos mucho porque sufrimos pérdidas de gente muy querida y muy valiosa, y tal vez eso mismo hizo que eh, sintiéramos o nos reconociéramos como una comunidad resistente, una comunidad luchadora, una comunidad con capacidad ¿no? de pararse y decir somos las escuelas de ciencias de la información. Yo tengo compañeros desaparecidos y yo sé que nosotros éramos de una época que al compañero, más que llorarlo, se levanta la bandera y se, se avanza y se sigue adelante. Entonces, era, era una, una suerte de reivindicación mantener, mantener esa facultad, pero con esos valores, <risa> con los valores de la igualdad, de la justicia, de la, de la inclusión, de los derechos humanos, de, ¿no es cierto? de, de, de la inclusión de organizaciones sociales, de intervención en espacios este, sociales, o sea... Eso es, me parece, que era como que, como que lo que nos motivaba a muchos. Si hay una palabra que define a la escuelita y a la actual facultad, es la solidaridad que existe entre sus miembros. La solidaridad entonces nos llevaba a preguntarnos dónde estarían, por qué pasó aquello, a cuidarnos entre todos. En la democracia la solidaridad nos llevó a ser más fuertes. Como dijera Atahualpa Yupanqui del Aromo, hacerse flores de sus penas.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 Toda esta fuerza, digamos, la fuerza que tengo hoy para ser facultad está hecha de todo eso, pero está hecha de todo lo que podemos hacer. Eh, van a votar por la moción que dice crear la facultad de ciencias de la comunicación la que funcionará sobre la base del personal y los recursos materiales de la actual escuela de ciencias de la información de la facultad.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 Yo pienso en eh, la índole de los estudios de comunicación. Todos sabemos que son multi e interdisciplinares. Si pienso en los profesores de, de, de, de, de la Facultad de Comunicación, sabemos que provienen de diferentes campos de saber, que se han especializado en una u otra área y que desde allí se han puesto a pensar la comunicación para mostrarla en sus múltiples facetas. Y por supuesto, si pienso en los estudiantes, estudiantes de una universidad pública, y por lo tanto cada uno trae sus saberes de base, sus competencias, sus intereses, entonces es muy difícil definir una identidad centrada tal vez en el eje de comunicación pero que se abre a una multiplicidad de miradas, a una multiplicidad de perspectivas y sobre todo es una comunidad que tiene los brazos abiertos a todos aquellos que quieran participar en este espacio complejo y amigable. Una vez le dije al Toto Schmuckler y él me lo asintió, yo le dije en mi época estudiar filosofía era un modo de comprender el mundo, la realidad y el sentido. En esta época estudiar comunicación es el modo de entender cómo son las interacciones humanas y cuál es el sentido hacia dónde va la gente.